Por aquí se dio a conocer la información en el día de hoy del apresamiento del urbano Rochi RD ante una situación de una acusación de una supuesta violación. Vamos a escuchar a verla a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Wendy, querida, un abrazo. ¿Cómo te sientes? Estamos bien por aquí. Yo siempre es, escucho y veo tu programa. Gracias, gracias. Me gusta tu comentario y el invitado que lleva también. Excelente, excelente, Wendy. Muchas gracias. sabes que sí, se te tiene un aprecio especial. Sí. A ti cuéntame, Creo, ¿cómo está la lluvia tu, para allá? Tu programa que también tú te ha escuchado para mandarle un abrazo virtual a la doctora. De inmigración nuestra amiga juani ramos esa es tu amiga querida siempre está pendiente a ti ella siempre me pregunta por ti y demás siempre está en contacto contigo te quiere bastante juani una gran amiga y hermana nuestra sí. ¿eh? para decirle a sus seguidores que si tienen problemas para viajar ella le, le resuelve ese problema ella está en el canal 35 sí, eh, sí. los lo miércoles a las 10 de la, de la mañana. Eso es de así. Que cualquier información que quieran saber, cualquier pregunta, ahí él, ella está para contestarle y asesorar a cualquier ciudadano que quiera viajar Eso es de así. una forma bien y honesta. Mira, Pero el tema... Me referir, Robert, que yo sé que tú eh, no estás de acuerdo con ese vil asesinato de él, del joven de Ocoa. Mira... Óyeme, ¿y cuándo, eh, hasta cuándo es que vamos a llegar? ¿Vamos a caer en los tiempos de Balaguer? Sí, lamentable. ¿Vamos a caer en los tiempos de Trujillo? Volvemos a, a esos tiempos. Porque um, se ven ve los videos claros, cómo lo, lo, lo, le ponen caer, le ponen esposa, cómo lo patean, sí, cómo, sí, sí, sí, sí. cómo lo meten a la camioneta. Óyeme, y preso ya, sometido a, a la justicia, sometido a la, a la obediencia, obediente a ella. Vencido, ¿cómo agarran y lo asesinan? ¿Eh? Es que no tienen familia, esos eso, eso asesinos, eso debe de quedar impune, esos asesinos tienen que ir para el 15 de alfa Mínimo con 30 años encima, porque aquí hay que dar un, un, un ejemplo, Robert. No solamente... Asesinos, son asesinos, vulgar asesinos. Buenas noches, Robert. Muchísimas gracias, Wendy. Un abrazo. Mire, no es solamente el hecho que se dio a conocer la información del traslado de toda la dotación policial de Ocoa. Es como dice nuestra televidente Wendy, ahí se debe dar un ejemplo contundente. Un ejemplo que mande un mensaje. Porque qué? Yo desde hace un tiempo yo vengo comentando con todos ustedes el proceso de transformación que ha iniciado la policía de manos del presidente Luis Abinader, lo que son las disposiciones que lleva a cabo el general Eduardo Alberto Ten ahora. Hay agentes que todavía están encasillados en el viejo modelo de la fuerza, en el viejo modelo de la macana, en el viejo modelo de actuar de manera contundente para que el ciudadano entiende que es la autoridad. No, ¿dónde están las estrategias de persuasión? el ciudadano ser sometido a la obediencia de manera persuasiva, mire caballero, venga, vamos a detenerlo, vamos a hacer venga, vamos a conducirlo, vamos al destacamento venga, para que usted se ponga en contacto con sus familiares, de una manera de que el ciudadano entiende que está siendo conducido por la autoridad, por un delito que ha cometido, por un hecho que ha incurrido en una violación a la ley que ese ciudadano pueda ser conducido de una manera persuasiva, pero no hay que macanearlo, hay que ponerle la esposa hay que doblarle los brazos, hay que llevarlo de forma tal, de que el individuo luego de ser sometido a la acción de la justicia, tenga que gastar un dinero para cuidarse. Ahora, ahora, eso ocurre con ese ciudadano en Ocoa. Eso ocurre con ese ciudadano en Ocoa, pero vemos muchas veces que hay agentes que todavía se niegan a cambiar ese modelo. Hay agentes que se resisten a esos cambios, a esa transformación. Entonces, no es solamente trasladar la dotación, es que ese cuerpo completo de ese destacamento, de ese puesto de Ocoa, tienen que ser sometidos a capacitación. Ah, ustedes incurrieron en esta falta, venga, ustedes van a ser sometidos a un proceso de preparación de tres meses en Atillo, San Cristóbal. Venga, vamos a cambiar comportamiento, manejo de conducta, manejo de situaciones, eh, contra, eh, está, eh, lo que tiene que ver específicamente con el trato con el ciudadano, que es determinante. Entonces, creo que en ese sentido debe actuarse para la policía. El proceso de transformación es bueno, es necesario, pero vamos también a capacitar, Vamos a someterlo a la preparación, vamos a ver qué tiempo dura usted preparándose, cómo logra usted superar esa conducta que usted demostró en un momento determinado. Entonces, yo creo que ahí debe rumbar la policía. Necesitamos cambios, pero también necesitamos formación. Todo eso de ese modelo de transformación que ha presentado el presidente tan importantísimo, pero también que esos ciudadanos, esos agentes de la policía que incurren en ese tipo de faltas, que se han sometido por lo menos tres o cuatro meses de un proceso de preparación ¿Ustedes, ustedes han visto en los Estados Unidos hasta en la película muchas veces se ve cuando un agente de la policía incurre en algún tipo de falta ellos lo, lo cambian y lo llevan a un proceso de preparación ustedes no han visto que los, los, esos oficiales, esos investigadores lo cambian y lo ponen a patrullar en la calle estando uniformados por lo que allí ocurre con todo esto, entonces es necesario asumir ese cambio de conducta de nuestra policía. Seguimos con ustedes en nuestra línea telefónica 809-378-8394. También puedo hacerlo vía WhatsApp al 829-920-2795.